El nivel 188, también conocido como el patio de las ventanas, es de clase 5. Es decir, que es inseguro, no asegurado y está infestado de entidades. Esta vez no voy a usar la wiki fandom. Digo, sí estoy usando la wiki fandom, pero otra wiki. Ahora sí, vamos a ver la descripción. Todo lo demás lo veremos más adelante. Este nivel tiene forma de un hotel, a la vez que puede que parezca un No, Muchos aseguran que este nivel, nivel en el centro tiene una trampilla que conduce a algún otro nivel. Sin embargo, esto no está confirmado. También muchos pueden creer que lo que está en el centro no es mucho, sino pasto. Sin embargo, esto es falso. Digo, si sí es verdad que es oh, pero es falso y que no es musgo, o sea, sí es musgo, más no algo de pues ya saben, no tengo que explicarlo de nuevo. A diferencia del otro no he encontrado que haya colón. No se ha encontrado nada. Así que técnicamente este nivel está más o menos de estos sé que esta información casi no es la correcta pero pero ya que más no soy experto en los backrooms o ¿okay? que creen que yo como 29 años yo en los backrooms, los backrooms se crean bueno, hace casi poco con un map a diferencia del nivel pasado que no tuve que escribir sus entidades en este tendré que explicarlos mejor tenemos dos entidades las ventanas y la visión periférica sí, es muy extraño Pero déjenme les explico Las entidades de las ventanas son aquellas entidades que aparecen en este nivel, Bien, Pueden aparecer en otros pero la verdad aún no estamos en esos niveles Y llegar hasta allá es bastante peligroso Si el objetivo no se da cuenta será atacado por una de estas es recomendado ver que si cambia de alegatoria la ventana, es decir, no es como tú recordabas, no es algo como el catálogo Mandela. Bueno, el efecto Mandela, quiero decir. Un efecto que hace que no recuerdes algo que estaba ahí. Bueno, que recuerdes algo que eso no era. Pero aquí es más peligroso. Y, y no, no es un efecto Mandela, sino que ahí hay una entidad. Y la visión periférica tendré que explicar de manera científica. Nosotros tenemos una visión central, lo que ve lo que vemos en el centro, lo que vemos en la izquierda, lo que vemos en la derecha. Pero los otros lados que son lo mismo, solo que a diferencia las tras están volteadas un poco, aquí la visión periférica es lo que vemos borros so, es decir si puedes ver al o sea si tienes a alguien y lo puedes ver bien significa que, que pues bueno tienes visión periférica y si tienes que voltearte para verlo entonces no la tienes no se ha informado ni ninguna. son esas las únicas entidades que tenemos muchos creen que esto es peligroso pero la entidad periférica no es peligroso ya que solo ha causado miedo en aquellos que han visto toda una entidad y muchos y algunos reportes o bueno muchos han, han dicho que hay más de un una, hay más de unas entidades pero estas parecen que no les hacen casi nada de daño ¿Cómo yo tener que aclarar algo? Oh, pero esta vez tendré que aclararlo Es que no es extremadamente peligroso salir de este nivel Pero lo que es si sí es que lo más probable es que no pueda salir Y en todo caso no hay que entrar en las demás Ya ahora sí con esta explicación Ah no, espera, también se puede no clipear también se puede entrar a este nivel con un uno por, con menos de 1% en todo en el nivel FAR, pero no te lo recomiendo esto, ya que puede que llegues a otros niveles más peligrosos, bro. La forma más complicada, pero no tan imposible, de llegar hasta este nivel es encontrando una ventana en el nivel de HUB, que sería un transporte de. Niveles uh, de los backgrounds, pero eso sí, es extremadamente complicado. Ahora sí, pasemos con las entradas. Uh, digo, las salidas. En el término de las salidas, muchos creerían que solo hay dos. Siendo que entrar hacia tu ventana, pero en realidad sí existe otra manera de poder salir. Ya que las formas más conocidas son entrando por la ventana de la que viniste. Sí, muy extraño la ver. Pero se puede, se puede, se puede. Si encuentras un cartel verde que dice baño público, te llevará al nivel 189. Con el nivel 180... Bueno, al, men eh, al menos es sucesivo. Pero ya dejando las bromas, existen dos maneras más para salir. Pero estos... Es se llevarán a niveles algo peligroso, salvo a uno, ya que sin y ves confeti saliendo de una ventana, ni se te ocurra ir, ya que significa que ahí está el nivel fun y créeme, es horrible ese lugar, sobre todo por los partidores. los odio, bueno, no los odio, pero ya dejando de bromas otra vez, si encuentra. Bien, esta es otra, Ten, había otra forma, pero la describí mal, y es que si ves una puerta de un de parque acuático, significa que ahí puedes entrar al nivel 188.8, el subnivel del este nivel, obviamente capo, qué más creías que iba a ser. hasta aquí llegó en el video del día de hoy sé que casi algunos datos están erróneos y así si casi la mayoría del tiempo mi voz se corta pero entiendan que ando más o menos mal o bueno en este momento que ando haciendo el video pero en fin gracias por ver el video recomiéndame otros niveles para que los comente bueno luego del que viene porque yo lo dijo que después el de su wife pero en fin nos vemos en otro video.